Mi nombre Gaspar Pedreño, soy el gerente de Box y hoy estoy aquí porque vamos a presentaros una nueva iniciativa que hemos llamado Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. Desde que nosotros abrimos en 2012 han sido muchísimas las pymes y autónomos que han confiado en nosotros para el mantenimiento y la reparación de sus vehículos. Hoy, con esta iniciativa, Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena, queremos ayudarles en estos tiempos difíciles, con el coronavirus y todo lo que está pasando, a dar difusión en nuestras redes sociales a esos pequeños negocios. En concreto, hoy estamos con José Sánchez, que representa a JSM Pintores. Hola, José. Hola, buenos días, Gaspar. ¿Qué tal? Pues cuéntanos, ¿quién es José? Bueno, pues yo soy un pequeño empresario de Cartagena. Mi empresa, como bien has dicho, es Pintores JSM. Eh, somos una empresa que estamos desde 2014... Y, bueno, pues tenemos una plantilla de alrededor de 10, 11 trabajadores, contando con, con autónomos que, que nos complementan, nos ayudan. Y, bueno, pues nos, pues nos consideramos una pequeña empresa de, de Cartagena. ¿Y qué nos podrías contar? Si, a qué, ¿Hasta qué punto os ha, os ha afectado el, la crisis del COVID-19? Bueno, pues nosotros desde el día, desde que empezó todo esto el día 18, pues hicimos... Eh, por petición de los trabajadores tuvimos que cesar la, la actividad por, por el miedo y por la incertidumbre que, que esto tenía y bueno, a día de hoy seguimos parados, ¿no? seguimos sin trabajar, viendo cómo podemos salir adelante viendo cómo, cómo, cómo esto podremos arrancar de nuevo y bueno, básicamente estamos ahora mismo en stand-by Lógico y como empresa cartagenera ¿cómo, ¿cómo piensas que precisamente Cartagena podría ayudar bueno, pues yo sabiendo que esto se va a alargar un poquito y luego va a haber miedo porque al final somos pintores y la gente pues, le va a dar un poquitín de miedo de que entre más su vivienda y eso va a ser un poco más lento. Pues yo había pensado en poder ayudar, igual que me pueden ayudar a mí, gente que tenga segunda vivienda, vivienda donde no estén residiendo, de playa, de campo, eh, para poder hacer ese tipo de trabajo y, y poder empezar poquito a poco con, eso, con esos temas. Pues sí, fantástica idea, José. Y bueno, por último, ¿qué mensaje de ánimo mandarías a todas estas personas que nos están viendo o escuchando? Bueno, pues yo, mensaje de ánimo que tengo claro, es que hay gente que piensa que no se puede y si piensas que no se puede, pues hay que recordar las veces que sí hemos podido y las veces que, que lo hemos conseguido. Entonces, tenerlo en cuenta que no son negativos, sino buscar siempre lo positivo. Bueno. Muy bien, José. Fantástico. Es, es, es algo que es temporal y efectivamente vamos a pensar en cuando hemos podido. Porque somos pequeño comercio, somos cartagena. Muchas gracias. <risa>